Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy hablaremos sobre cómo crear el perfil dentro del sistema o de la plataforma Web of Science Research ID. Esta es una plataforma que pretende realizar un identificador único para cada profesor investigador y también eh, pretende registrar o hacer seguimiento sobre la productividad de cada uno de este tipo de profesionales. Para ello, es muy sencillo, solo deben escribir Research ID dentro del navegador de Internet y la primera página web los enviará a esta pantalla. Ustedes darán clic en la opción eh, Unirse a Publons Now y esto los enviará a la siguiente pantalla que podrán observar. Esta les va a decir que les va a ofrecer el servicio y esto les va a permitir al registrarse, continuar con lo que ellos tienen para ofrecer. Para ello deben registrar su email profesional, una contraseña, la cual digitarán dos veces, sus, sus nombres y apellidos. Luego darán clic en la opción de registrarse y eh, eso les permitirá registrarse en la plataforma. O la opción más fácil y recomendable, la cual sugiero que es registrarse utilizando su registro en ORCID, ya que de esta manera permitirá conectar lo que ustedes ya han creado en ORCID y eso eh, permite o hará que toda su información personal ya registrada, eh, que incluye formación, publicaciones y otros datos, sean importados a esta plataforma. Así que si dan clic a esta opción, pues les va a aparecer la pantalla respectiva. Yo lo haré de esta forma y esto me, es la pantalla que me aparece importada. Una vez se ha creado esta información, pues yo voy a tener la oportunidad de eh, tener varias opciones dentro de mi Web2Science. Lo primero que hay que tener en cuenta, y eso es importante anotarlo y tenerlo presente, y ojalá conectado con su respectivo ORCID si es este identificador que es el Web of Science Research ID. Este es su verdadero identificador. Este número es único y eh, será su identificador respectivo en esta plataforma. Adicionalmente, en la parte izquierda, ustedes van a encontrar un menú con diferentes elementos. Estos elementos les van a ser los siguientes. Uno que tiene que ver con un sumario, un resumen, de las... Información respectiva como a su perfil, entonces, sobre todo su perfil público. Entonces, en él van a encontrar, por ejemplo, qué es lo que pueden ver las personas cuando consulten su información. Por ejemplo, si ustedes quieren cambiar esta foto, ustedes lo pueden hacer en esta opción en Settings y eh, también aquí les va a aparecer la información, los, los diferentes tipos de citación, la vinculación laboral vigente, aquí algunos datos de, de productividad, no se preocupen si estos datos no coinciden exactamente con los que ustedes tienen en otras plataformas ya que hay cierto sesgo en esta a registrar solo lo que está dentro de Web of Science, entonces pueden ser indicadores un poco más bajos de lo que está en otras plataformas. Están sus campos de trabajo, de investigación, sus publicaciones en sus respectivos puentes y citaciones, sus trabajos como eh, revisores, que esto es bastante interesante, ellos tienen un sistema de seguimiento en los cuales cuando una revista le agradece a uno por su proceso de evaluación, ellos automáticamente pueden enviar ese, ese concepto de agradecimiento a esta plataforma y de esa manera queda registrado aquí ese servicio o uno manualmente también lo puede enviar y queda registrado. Entonces, esto también es positivo porque queda como ese, ese trabajo que generalmente es gratuito pues queda eh, registrado para enriquecer la trayectoria profesional de uno. También podemos regresar a las opciones que tiene el perfil y pues podemos encontrar opciones de exportación del currículo, tam, hacer seguimiento de países y continentes donde lo citan a uno, también puedo hacer eh, edición de, donde, eh, pues de las publicaciones que se reportan en mi currículo. Entonces, como les decía, si ya ustedes hicieron esa depuración en el ORSIC, pues no es necesario hacer mayores modificaciones aquí adentro, pero si decidieron hacerlo manualmente, pues sí es importante hacer una revisión detallada aquí. Eh, lo mismo que las revisiones de artículos que uno haga, aquí también eh, se reportan en esta sección. Y si uno presta servicios editoriales a revistas o a libros, pues también aquí se pueden registrar. También eh, tiene como un servicio de notificaciones sobre cualquier actividad que se presente en el currículum de uno, que llega como notificaciones, como correos. Y dentro de él, él tiene una comunidad bastante interesante donde le oh, sugiere a uno colegas para que tenga contacto, le muestra a uno en los puntajes de las publicaciones, eh, publicaciones para seguir, quién sigue las publicaciones de uno. Y también le muestra como un ranking de cuáles son como los hitos en la carrera profesional de uno y eh, eso lo muestra en el perfil público. Hay una sección de configuraciones donde uno puede hacer cambios en la información de la cuenta, sobre todo aquí en el perfil, que era donde yo les decía que pueden cambiar la foto, en la forma en que aparece su nombre, que es importante que ustedes coloquen todos los nombres o las formas en que puede aparecer su nombre en los productos científicos el país, los campos científicos en los que están asociados, cómo mostrar sus publicaciones, si quieren que aparezcan las más citadas o si quieren que aparezcan las más recientes, ¿sí? también si quieren que aparezcan sus métricas o si quieren que aparezcan métricas del Science. y esto lo pueden modificar. También pueden cambiar sus filiaciones institucionales sus páginas web con información adicional de su carrera profesional, email, permisos, etc. Entonces, digamos que no es difícil de manejar, aunque requiere un poco de tiempo como para descubrir cuáles son las facilidades que tiene. Una vez creado, se puede conectar a, a su ORCID y a otras opciones de identificación como Google Scholar Stations y otras, y su SILAC. Lo cual facilita eh, al tener todas sus plataformas de identificación conectadas, pues se vayan alimentando entre sí. Y al ser esta una plataforma de identificación internacional, pues amplía el público al que puedan llegar sus publicaciones eh, internacionalmente. Espero que esta información haya sido de su interés y nos vemos en la próxima.